Miriam Lanzoni, Furiosa con Iliana Calabró y la obra de Paula y Pedro. La actriz apuntó contra su colega y la acusó de haber dicho que la obra que protagoniza en Villa Carlos Paz no merecía ganar un premio a Mejor Comedia. Más detalles en la nota. Luego de la entrega de los premios vos en Villa Carlos Paz, se desató la guerra menos pensada. Miriam Lanzoni, quien protagoniza la obra Se infiel y no mires con quién, arremetió en Twitter contra Iliana calabro por unos supuestos dichos. La ex de Alejandro Fantino acusó a la actriz de Locos por Luisa de decir que ser infiel no se merecía haber ganado el premio a Mejor Comedia y aprovechó para apuntar contra la obra de Paula Chávez y Pedro Alfonso. ¿Qué extraño que arroba Iliana Calabro 1 diga que no está de acuerdo con nuestro premio a Mejor Comedia, si no la vio? ¿Qué dice?. Signo de interrogación ¿Quién merecía? Signo de interrogación ¿Ustedes? X favor Iliana. Coma lanzó Miriam y luego agregó. Tu mami vino dos veces invitada a ver nuestro espectáculo, parece que le encantó. Arroba Iliana Calabro 1. ¿Ustedes son los que hablan de compañerismo? ¿De unión en la villa? Signo de interrogación por favor. El compañerismo es otra cosa. Y después le tiró un palito a locos por Luisa, somos la mejor comedia, la de más calidad, y estamos haciendo una obra de teatro, no hacemos hace ocho años el mismo skate de televisión. Gracias por valorar el trabajo arriba del escenario. Almohadilla Awards para el mejor. Lo lamento. Iliana no tardó en recoger el guante y contestarle a Lanzoni. No pongas expresiones en mi boca que no dije. Te contesté por privado de Instagram. Quizás te contaron mal mira la entrevista que quizás malinterpretaste. Éxitos y bendiciones, escribió. Además, los seguidores de Miriam intercedieron para defender a Calabro y aseguraron que nunca había dicho eso. Quien también participó de la discusión fue Antonello, el novio de Iliana, con quien estaría en crisis. Sorry que me meta pero en ningún momento dijo algo de eso, es lógico que te parezca extraño, conociendo a Iliana en ese sentido no va nunca en contra de nadie, menos que de colegas. Te digo más, yo fui a verlos y me encantó y le comenté. Miriam Lanzoni, furiosa con Iliana Calabró y la obra de Paula y Pedro.